Está cambiando. Ya empezaron el cagadero. Tijuana se va a hacer fuerte. En Sinaloa están los vatos más jaladores. Pero el pedo está en Juárez. Amado Carrillo Fuentes va a ser el narcotraficante más verde de todo México. Es time to hit them. Right now. Es el comienzo de algo muy peligroso. The made his move. He doesn't get what he needs, he takes it. It kind of sounds like you. Abuel no, Carlos trae buenas oportunidades, eh, licenciado. Quiero mi cabeza en el Chapo. No te preocupes, carnal. Me voy a encargar. ¡Ay, carlo! Todos estamos aquí por una razón.